Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, hoy tenemos dos noticias que daros, que daros, tíos. Eh, uno, acto 3, Doma al acechante Sturm Tiger. Bueno, se viene el evento del Sturm Tiger que comenzará mañana, día 17 de junio. De junio. Eh, acto 3, el Rubicon, 17 de junio, tendrán la oportunidad de probar el mítico Stump Panzer eh, 6 Sturm Tiger. La verdad, que pinta bien el evento en el sentido de que va a ser un lío, va a ser un, un. cagarse a tiros todos contra todos. Va a estar, va a estar bastante bueno. Eh, bueno, acá básicamente dice bla, bla, bla, bla de Tiger. Bueno, acá tenemos el stream Tiger, ya directamente eh, el tanque en sí. Tenemos también para el final de esto, tengo una sorpresilla que mostrarles, eh, que va a estar bastante, bastante buena. Miércoles 17 de junio comienza hasta el miércoles 24, una semanita, lo cual. No va a estar eh, nada, nada mal. Horario estelar del Stream Tiger. <coughs> Watt S.A. Del 22, de las 22 horas a las 2 de la mañana de UTC. Eh, ok. El depredador definitivo de tus pesadillas blindadas. Fue un cazatanque real que se fabricó en cantidades limitadas. Este vehículo temible y altamente blindado infligía monstruosas cantidades de daño, pero era demasiado lento, pesado... Y poco práctico en batalla. Yo no lo tenía como que era un cazatanque. Yo lo tenía como que era un destructor tipo de búnkeres y de fortificaciones. Más que un cazatanque propiamente dicho. O lo que entendemos por cazatanque que tal vez la traducción no sea correcta. No sé, no, no lo tenía así como cazatanque. No, no se me hace muy tipo un Shad Panther o un Stuck o un Headser. Esos eran cazatanques. Eh, más que nada por el, por el obús que tiene adelante, ¿no? Medio que dispara cualquier cosa. Cualquier salva que tienes con eso, eh, te van a ver desde la otra punta de, de, de la madre Rusia. Bueno, eh, acá están... Ah, mirá. Severogorsk ¿Recuerdan a esta bestia sonriéndoles? Bien. Sí, sí, sí, me acuerdo perfecto. Bueno, el Steam Tiger al acecho decidió salir de cacería. En honor al décimo aniversario del juego, el Steam Tiger abandonará su refugio secreto en Severo y saldrá de cacería, bla, bla, bla, bla. Bueno, características principales. A ver. Daño medio. 3.000 a 7.000 HP. Es que es una guasada lo que pega. Eh, penetración, 100 puntos de impacto Tenés 10.000 puntos de vida. Y te pueden volar 7.000 como máximo de un tiro Si te agarran en verde Ahí en si te penetran, digamos eh, Velocidad máxima, 65 km por hora Está un poquito como exagerado, ¿no? Para que se pueda jugar realmente Si no, tendrá que moverse a 8 km por hora Sería un embodrio total eh, Bueno, como dijimos Ahí el daño tanto Penetración de 0.1 Nada, re... Hay es... Nada. La penetración de 100 a 250. de presión de cañón menos 8. O sea, está repasado Tiempo de recarga en 12 segundos. Estás metiendo una bomba de 3000 a 7000. Es tipo troll. Obviamente no, no. no piensen que esto podría entrar al juego de manera real. Pero sería un desastre. Tipo de proyectil. Hit o... Penetra 100. O HE 200. Ok. Pasa que el HE en este juego es bastante... Bastante... Random. A veces si apuntás a lugares bien, digamos, sacas buen daño pero a veces apuntas a ese mismo lugar y te saca 70 daño en, en, como que no sé <ríe> camuflaje del vehículo 19.8% camuflaje del vehículo inmóvil 26% alcance señal 720, puntos de impacto 10.000 dijimos, blindaje de chasis 150 frontal 80 y 80, o sea que hay que tener cuidado si te tiran hit de lateral porque te van a hacer pollo básicamente va a ser pollo, man Eh, potencia de motor 4200 caballos. Es una guasada. Potencia específica del 55. Más que un ligero con ruedas. Velocidad de giro 50. Más... Es un ligero con ruedas, pero con un abuso zarpado. Además de una cantidad increíble de puntos de vida: 10.000. El Stunt Tiger inflige una cantidad monstruosa de daño alfa. Este tanque dispara dos tipos de proyectiles. Como dijimos recién: Hit. Inflige una cantidad demencial de daño alfa 7000 puntos de vida y tiene un nivel impresionante De penetración Pero su velocidad deja bastante que decir Y si algo malo te que tener porque si no tiramos todo hit y listo Los explosivos tienen mayor velocidad de vuelo Pero su nivel de penetración es mediocre Su daño alfa es de 3000 puntos Claro, te dice que por ejemplo uses La explosiva Y la hit Depende de las Ah, te está dando la comparativa. Mirá, ok. Ok, está buena. Mirá, mirá, está buenísimo. La hit, eh, pero su velocidad... Claro, la primera es la hit. Fíjense la velocidad que es hiper lenta. O sea, hay como... Y la otra es más. Eh, ¿Cómo jugar? Al comienzo del acto 3 encontrarán el mítico Stunt Tiger un vehículo de nivel 10 en su garaje, y. un vehículo de nivel 10 en su garaje. Seleccionenlo y hagan clic en botón batalla para ingresar al modo especial Tigre al acecho. Podrán jugarlo en solitario o con un pelotón de amigos. Eso está bueno, bien ahí que ponen pelotones. Me gusta, me gusta. El último evento de El Arduo Camino a Berlín. Si no hubiera sido por los pelotones, eh, a lo último se hacía bastante pesadete. Las batallas se llevarán a cabo en los siguientes mapas. Ensk. Minas, Grand Park, Tundra o Aeródromo. Bueno, mapas conocidos, ¿no? no, no nada raro. Para ganar de deberán capturar la base de enemiga o destruir todos los vehículos. Todos los jugadores jugarán a bordo de, de Stunt Tigers. Así que prepárense para vivir una batalla de lo más intensa. Los veteranos quizás... Se pueden remontar a los años 2014, durante el evento el matchmaker creará una cola independiente para los jugadores que quieran luchar en este modo. El tiempo total es de 5 minutos. Los vehículos de cada equipo tendrán colores de camuflaje distintos, de forma que será muy difícil que confundan a los aliados y a los enemigos. Se permiten pelotones de hasta 3 jugadores. El matchmaker no permitirá que haya un desequilibrio entre los pelotones. Si un equipo tiene un pelotón, el otro equipo también lo tendrá. Ok, porque... Si no, se arma eso de que yo estoy con dos amigos y vos estás solo y vamos a comernos a uno, vamos a comernos a otro, vamos a comernos a otro y después ya se gana. Sencillo. Eh, no se pueden obtener logros eh, de batallas aleatorias. Okay. Economía. Es imposible montar equipamiento adicional en Stump Tiger. Stump Tiger. Este tanque eh, tampoco tendrá tripulación y no podrá usar consumibles ni directivas. En este evento activaremos el modo economía cero. Por lo que los jugadores no ganarán ni perderán créditos durante las batallas. No ganarán experiencia. Eh, los módulos del vehículo no recibirán daño. O sea, no hay en, en nada. Es una nube de, de Stum Tigers. Completen misiones especiales para obtener monedas del aniversario. Bueno, destruir 10 eh, Stum Tigers. Eh, te da 6 emblemas. Una medalla de lumbrera. Destruir 50. Te da 6 inscripciones. Más 6. Y destruir 100 Stoom Tigers. Solo se puede cumplir a Boeing 2 Tiger, una vez por cuenta, modo de batalla de eventos, 6 calcomanías de proyección a jugar con fuego, 6 calcomanías de proyección y 100 monedas de aniversario. Si, sí, lo que más me importa acá son las monedas del aniversario, pues las calcomanías. Como saben, la gente que me conoce mucho a mí, la parte estética de los vehículos, más o menos, que no me importaría casi nada, podríamos decirlo. Bueno, eh, básicamente eso chicos, ahora vamos a ir a... vamos al campo de batalla. Bueno amigos, acá estamos entonces en el campo de batalla Esto es una replay que nos eh, dio Wargaming básicamente para que veamos cómo va a ser el modo de Yoko eh... Creo que es una replay de Rusia, fíjense que está todo en ruso Ya le va a 2 milisegundos, chabón, re crack Acá tenemos ping, a veces de... de... 38. Mirá la, la bomba que le metí. Es que va se me Mirá como vuelan los misilazos. Ahí se lanzó ese Stump Tiger. Uy, lo agarró de costado. Lo tiene en verde, lo tienen verde, lo tienen en verde. 7.340. <ríe> le sacó de daño, chabón. Lo hizo bosta. Ahí va. Le va a meter, creo, un, a ver. Uy, uy, uy, uy. Lo tenía ahí, lo tenía ahí. Lo tiene ahí. Cantalo, con no, 5.830. Claro, la cuestión acá es agarrarlo. Lo llegás a agarrar de culete, es que lo haces mierda. Auto apuntado y mandale bomba. ¿Querés hacer daño? Bueno, acá tenés... 7.000. Bueno, igual es crack el que hizo esta replay. Y es un genio, boludo. Bueno, pero fíjense básicamente lo que va a hacer. Va a ser una masacre. Ya tira por tirada, ya cualquiera. O sea, alto daño, boludo. Es un quilombo. Pero está bueno, está buenísimo para cambiar lo que es el modo de juego y para que ustedes vean lo que... Mirá. Lo... No penetró. Lo rebotó. Lo rebotín. Retrocede hasta recargar. Claro, lo que pasa es que claro, nadie tiene torreta, entonces todos tienen que girar como botitos chocadores. Ahí lo mide. ¡Oh! Lo tiene de culo acá atrás. Es pollo. No, no. Ah, bien aquel, aquel también. ¿eh? Es bueno, es bueno, es bueno. Quedó acá nuestro amigo solo... Igual con toda la vida nada, nada, nada es que lo van a hacer pollo. olvídate. Están todos corriéndolo. ¡Uh! Chau, cagaste. Chau, chao, cagaste. Chao, chao. Le una encerrada ahí. <ríe> una encerrada marca cañón. Adiós. Uah, ¡Wow! 7100 lo volaron a la miércoles, chicos. Bueno, chicos. Segunda replay que tenemos entonces para mostrar... También lo mismo, lo mismo nos dio la gente de Wargaming De, de su servidor de, de la madre Russia de Russian Mother Me da curiosidad Ver el, el ping que tiene 9 de ping, 1 de ping, nada boludo nada. O sea, cliquea así y está Uf. Esa bomba ahí Se están se están castigando, 1300 le sacó 6000, alguien comió 6359 de daño Ahí está rescargando a nuestro amigo la verdad que este modo, jugarlo en pelotón, va a ser un cago de risa. Jugarlo con amigos va a estar muy divertido. Va a estar muy bueno para trolearse. De... Lo que sí creo que no va a haber daño aliado, supongo, hasta ahora no lo vi. No me di o no, no lo analicé, porque ya conozco, tengo amigos que son muy trolls. Y ya sé que, me, o sea, para la partida me van a bajar a mi vida, seguro. Y obviamente yo también lo voy a hacer con ellos, o sea, es... es... Espero que no haya daño aliado, porque si no, es que no, las batallas no van a terminar, porque vamos a estar cagando los tiros entre nosotros. chau adiós. Lo hizo, lo hizo... pollo mal. Claro, la cuestión es cuando queda traqueado ahí, ya está. Ese quedó regalado. Igual repara el toque, repara el toque. Ya está, cagaste. Uah, chabón, 7200. Claro, la cuestión acá es que te tienen que agarrar siempre de frente. trata de que te agarren de frente, porque si no, es que te bajan 7000, 8000... Son autitos chocadores, mirá. Es, es un EBR, boludo. Ahí cagaste, porque te traquearon. ¿Lo tenés de costado? Uah, wow, mirá, ese gitazo que le metió. ¿Cuánto le sacó? Como 6.000 de vida, le sacó... Claro, acá es que es fácil hacer 15.000, 20.000 de daño, pero... En cuatro tiros, tranquilamente, puede hacer 7x4. 28, 3000. 28.000 de daño. Mira cómo da, va girando. Va girando para que no lo vayan agarrando de culo. Pero no. O sea, está, creo que la Hit se usa exclusivamente cuando lo tenés de lateral o de culo al tanque enemigo. Y si eh, lo tenés tipo frontal, muy bien parado atrás, ahí con un pelotón que no podés ir a castigarlo tan directamente, tenés que usar una, una explosiva. Está liquidadísimo. Olvídate, lo hicieron pollo, man. Bueno chicos, espero que les haya gustado estas, estas Replays que les traje Y que bueno, son bastante, bastante divertidas eh, Nada, gracias por estar ahí Y nos vemos en la próxima Como siempre, chau chau